¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Mario más Rabbit. Volvemos al ladito derecho, comprobamos y sí, entramos en el ladito derecho. Ya había hecho los, los puntos de habilidad en el vídeo anterior, así que sin más preocupaciones, ¿eh? íbamos para allá. Otra vez los ojitos, ah, ah, ah. destruirlos a todos. Ahora sí que tenemos pesados, pesaditos y pesadotes. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver cómo nos lo montamos. Punto primero. A ver. No me lo puedo fucking creer. Mm -mm -mm. Si o sí si tengo que darle a los barriles esos de mierda. A ver, punto por lo que pueda pasar. Vamos a... Hacer esto. Hay un... Hay un malvado ahí. Vale. No vamos a ir tan a lo loco como el anterior. Nos fue bien, pero... Vamos a darle... Sí, vamos a darle tal que aquí. Vale. Nos hemos quitado tres de una atacada. Con este vamos a activarnos el lobrador. Vale. Estos son de los que se mueven. No mola. A ver. Son de los que se mueven y no molan. Vamos a acercar este aquí. Para que Edge pueda saltar. Y darle un acelerón a este. Vamos a darle así. Ay, va, que se se cabrea, que se se cabrea. Uf. Se me pongo al otro lado, vale, perfecto. Y si me quedo aquí... Ahí me gusta más. ¿Qué quieres que te diga? Me va a venir hacia mí, pero bueno. Creo que ya está. Sí. Uf, me libro, ¿eh? Me libro por poquito, pero me libro. Me daña Edge. Ya está. Mm, mm, mm. Vale. No, tío, no me lo puedo creer. I fucking cry. Oh my fucking god. Vamos a darle así. Pues sabéis que os digo. Que voy a darle un doble acelerón. No puedo darle doble acelerón. Pues le doy solo al grandullón. Me vengo por acá. ¡Oh! Le voy a dar así. Que se vayan a la mierda todos. Se van fuera. Bueno, me lo puedo creer. Me van a aniquilar a este. Es que se va a mover el grandullón primero. Me lo voy a activar, pero se va a activar el grandillón primero. Me compensa. Este resistente agua. Resistente a salpicadura. No me compensa. Es el único el que puedo, como tal. Pues... No voy a hacer nada Por culpa del lobrador Me van a aniquilar a Edge ¿Qué queréis? Va a estar complicado, ¿no? 1300 ¿Cómo 1300 me golpea, tío? Me lo mata Boa de locos, ¿eh? De fucking locos. Vamos a ir dando rodeo, porque... Visto lo visto. A ver... Esto fuera. Vamos a activar a Edge. Vamos a activar a Edge y vamos a ir escapando de estos. Lo tiene claro todo el mundo. Pues se va a quedar así. Acabo con esos. Con Edge voy a intentar escapar lo máximo posible. Con pitch te eh, disparaba, así que nada. Vamos a hacer el huidizo vamos a hacer que se vayan por ahí de paseo no, y se vienen a donde estos no me lo puedo creer bueno no llego no llego a darle al maldito ojo vamos a disparar aquí y no me gusta, ¿eh? No me gusta cómo cazar a la perrita. Turno del enemigo. Uh, no me da. Vale. Vale. El obrador es masoca porque te va a matar. 800 y pico que esperabas amigo. Con Peach nos activamos el escudo a todo el equipo. Lo primero. Después cogemos a Rabbit Luigi. Vamos a saltar hacia aquí y le hacemos acelerón. Con esta acelerón. A ver hecha hasta dónde llegas hasta aquí. Subimos a picharda encima de este y empezamos a volar en. A volar en con Karen. Allá abajo no hay enemigos, por ahí mogollonte Esto Vale Voy a disparar primero con este No me interesa No hay combinación ninguna de. Bueno, pues le voy a dar así. Vamos a activar. Buf. Con pitch. Con pitch. Con pitch. Con pitch. Y con Edge. Quedo tal que aquí. Ahí. Directamente y ya está. Yo diría que es turno del enemigo. Pero me la voy a jugar con Rabbit Luigi. A sobrevivir, ¿eh? Con la poca vida que tiene. Se puede fastidiar todo. Como este es resistente al agua. Ojito, ¿eh? Más disparo. Bien. Vamos a... Aquí. Logrador. Vale, perfecto. Me queda ese de ahí y este. Tengo que hacer un buen salto con Peach. Este no puede llegar ahí. Más que ahí. Con Peach. Tengo que hacer un buen salto y un buen disparo. Con Peach. Si disparo aquí, mato tres. Ojitos, así que perfecto. Me queda este para acá. Y Rabbid Luigi abajito. Perfecto. Descomunal este nivel pizza para celebrarlo. Pues me parece bien. Yo he cenado un yogurcito, unas regañas y un plátano. Vamos por aquí abajo, vamos a saltar esto, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. me salen más montones, venimos por acá, por acá, hay que irse a por Edge, me parece a mí, pues que me están saliendo por aquí muchos, eh. Con Edge podemos coger esto, más esto, más esto, más esto, más esto. Y esos cinco que estaban ahí. Bueno, sin quejar, no hay quejar, no hay quejar, no hay quejar. Una bolsa de champiñones, 1500 Spark, trozos de, de spar para mejorarlos. Vale, vale, vale. A ver qué habilidades podemos coger aquí. Eh... de esta me interesaba... ¿Qué me interesaba? El alcance de arma me daba igual, yo creo. ¿Le damos el... Eh, adquirir eso? No, me interesaba esto, ¿no? Carga adicional. Pero para eso necesito coger esto... Y esto. Así que está gastado. Vamos a... con esta la protección, carga de barrera carga de barrera, vamos a poner creo que sí, que es lo mejor y vamos con este, con este que me interesa con este, acelerón de agotamiento oye, pues eso no estaría mal eh. no estaría nada mal, de este solo me queda esto que es mejorarlo, y acelerón de agotamiento, pues tampoco. Vamos a darle acelerón de agotamiento, y este no puedo, porque me hacen falta. Vale, y de Rabbit Mario, aunque creo que no lo voy a usar, va a ser un acelerón extra. ¿eh? No, mejor esto, vamos a darle que se recupere antes, y listo.